dije que GPT podría escuchar una reunión entre dos personas, entenderla a la perfección y extraer información valiosa de ella. No había pasado una semana en Microsoft Teams Premium, presentó cómo puedes solicitar una transcripción de una reunión, aunque no hayas estado en ella, las tareas que se asignaron a cada una de las personas e incluso apuntar en el calendario cualquier reunión que se haya mencionado. Si alguien dijo, oye, quedamos el martes a las 3, Juan, ahí nos vemos. Entra en tu calendario. Google. ¿Qué tal amigos? Y sean bienvenidos a esta edición de La Voz del Pueblo MX. Me da mucho gusto, como siempre, saludar a mi estimado Néstor Velázquez. ¿Qué tal? No te duermas. Ahí estamos. Ya, <risa> ya, ya es hora, ya son las nueve de la noche con veinticinco minutos, ¿no es cierto? Diez de la noche con veinticinco minutos aquí en... Puerto Morelos, Quintana Roo, y no, no, no estaba durmiendo, solamente estaba como preparándome para un, un estado mayor de conciencia, básicamente estoy, <ríe> sí, ya me estaba durmiendo, pues básicamente como siempre sabemos, recordemos que pues hay que darle gusto al señor feudal como siempre, y ahora con amenazas de que si se tardan el 10%, les vamos a dar mucho papel de baño, digo este, actas administrativas actas administrativas, si se tardan más del no sé qué, vámonos, así que no estamos reclamando, no me estoy quejando, pero simplemente me molesta mucho trabajar de esa forma. Así que pues desde luego que voy a quedar dormido después de más o menos unas 38 horas despierto. Es hora de que no puedo dormir, apenas me está dando sueño después de casi 38 horas. Y creo que nada más sentí como que cerré los ojos y ya sentí como que dormí 12 horas. Así que bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Pueblo. Bienvenidos y ya se va a notar mucho que la inteligencia artificial nos está ganando y nos va a llevar a todos al baile porque el tema de hoy precisamente se trata de eso y creo que mis reflejos cognitivos y de muchas este, andan ahí demostrando que sí, <risa> la inteligencia artificial paulatinamente va a pasar el trapo sobre toda la humanidad y vamos a decir adiós en muchos aspectos. Es correcto mi estimado Néstor, el día de hoy precisamente amigos eh, pobladores de aquí de La Voz del Pueblo gente anexas, aquí anda por aquí de público está la clásica ya eh, Ceci Rodríguez anda por aquí a ver si se anima a salir en un momento con ustedes para que nos dé su opinión al respecto de esta temática del día de hoy y bueno precisamente eh, ahora que están tan en tendencia este tipo de inteligencias artificiales que para hacer cuadros artísticos que para hacer resúmenes, que para hacerle la tarea a los niños rata, pues eh, existe una posibilidad precisamente de que el día de hoy empiece a surgir una preocupación realmente eh, algo seria para mucha gente que está eh, posiblemente amenazada en sus puestos laborales por este tipo de inteligencias artificiales que ya pudieron eh, haber estado eh, realizando actividades que antes eran hechas 100% por humanos yo por lo pronto ya conozco una, vamos a mencionar aquí el top 10 de, las, de algunas de las profesiones que desaparecerían primero según una investigación y un reportaje que tenemos en consulta para, para estas eh, situaciones de de la inteligencia artificial. Y es que, bueno, el día de antier, me parece, ayer resonó otra vez la nota de que la inteligencia de artificial de Google la iban a volver a aprender y a ponerla disponible al público, siendo que un ingeniero, si ustedes recordarán, lo tocamos en alguna voz del pueblo, un ingeniero hizo un reporte, en donde él pensó que realmente estaba cobrando conciencia de sí misma esta inteligencia artificial. Yo, por lo tanto, eh, escuché de un caso muy cercano de un cliente que tenía, que me decía que ya querían eh, hacer una traducción de un autor estadounidense al español para vender libros en México, obviamente, y que iban a, digamos, a cortar al traductor de en medio y solo pagarle a un, a un corrector de estilo, a una persona que se encargue a ese tipo de, de situaciones para corregir el estilo de lo que la inteligencia artificial tradujera de este libro, y obviamente pues también el periodo de tiempo que requeriría una traducción a conciencia, pues no sé, ¿en cuánto date unos 200 páginas de un libro que es en promedio, yo creo, las hojas que tiene? ¿Para cuánto te gusta? ¿Unos dos meses de trabajo? a ¿Una traducción a conciencia o es mucho? No, es mucho, ¿no? Sí son como 30 días. Eh, máximo de 200 hojas sí son como 30 días. Ok, entonces eso técnicamente el, la IA lo hace en cuestión de minutos, <ríe> toda la traducción. Y a lo mejor hasta en segundos, no sé, pero eh, precisamente este caso ya sucedió y quién está ahí en medio, pues eh, muchos artistas incluso que hoy en día se habla de que están eh, planeando la, la demanda porque la IA para hacer estas recreaciones artísticas eh, está tomando pues eh, todas las técnicas, eh, estilos y algunos tipos de de autores o artistas de estas obras se han dado cuenta que la IA revuelve todo el estilo y toda la situación, pero en algunas ocasiones dejaba la firma porque no lo reconocía como pues, un carácter eh, que fuera algo que le metiera en problemas. <ríe> A la IA pues no está consciente de eso, simplemente toma muchos pedazos, muchas obras, muchas influencias. Y genera un resultado final en donde se estaba mostrando este tipo de inconvenientes para, para ellos, ¿no? En un principio vamos a, a mencionar la lista del top 10 de los que están en riesgo primero. Y luego de ahí nos agarramos para ir haciendo los comentarios. En primero dicen que los matemáticos. En segundo dicen que gestores, contables y auditores. Bueno, creo que ya está pasando con el SAT. Muchos ya podemos hacer las declaraciones sin, sin intervención de algún contador. Bueno, no todos las sabemos hacer bien y otros sí. Están los analistas financieros. En cuatro están los analistas de noticias, reporteros y periodistas. En cinco, los secretarios jurídicos, asistentes administrativos. El seis, diseñadores de interfaz, de usuario de internet. ¿Qué pasó ahí, Néstor? Sí, pero está bien, está bien, qué bueno. Fíjate, cuando hace 10 años empezaron a salir, no más, hace 15 años, madre mía, son tiempos, de, no quiero ya ni sumar cuántos años he eh, pasado haciendo páginas, empezaban a salir nuevas tecnologías ¿no? de autoedición de, de, de páginas de internet, de experiencias de usuario, de páginas web, comercio electrónico y todo eso del internet, muchos con Muchos colegas programadores sí pegaban el grito en el cielo, ¿no? Había otros que hasta se burlaban. Ah, es que hizo su página en Wix, hizo su página en WordPress, hizo su página en no sé qué. Pues sí, o sea, está bien. O sea, si una empresa, eres un empresario, a final de cuentas, el, el núcleo de tu negocio no es necesariamente la página de Internet o hacerla. O el enfoque de la página de Internet tiene una visión informativa hacia los clientes, hacia el público en general. Y clientes potenciales, lo último que te quieres preocupar es andar faroleando que es que mi página está hecha en el último lenguaje de programación y no sé qué. No te va a interesar si es PHP, ASP, Java, Ruby on Rails, este, no importa. En serio, a ese nivel de empresas y de hacer lana con internet, lo último que les importa a los empresarios es a qué, en qué la hizo. Ya no les importa, habrá uno que otro que diga, bueno, sí, déjame el código abierto para después que mi equipo le, le pueda agregar cosas o cómo se le hace, cosas así, pero no les importa. O sea, esa, ese bracito de la tecnología en aquel entonces, hace, digo, 20 años, más o menos, empezaba, ¿no? Que si los autoeditores, que si este y que el otro, y de repente, pues, la, lo, los colegas se enojaban mucho. Es que nos van a quitar trabajo, ya no vamos a no sé qué, porque verlo así... Y no ver el potencial que existe de negocio a que en lugar de programar una página eh, y te tardas quién sabe cuánto tiempo y que el análisis y que la base de datos y no sé qué, te agarras uno de estos editores, instal, un clic, dos clics, pum vale, ahí está su página cliente. ¿Qué más necesita? Ah, es que ahora necesito otra cosa, perfecto. Y, y sí, o sea, sí sirve que haya estos eh, o sea, te ahorra compañeros. la compañeros, ¿no? Te ahorra la talacha super un montón. Y a, apenas sucedió hace poco. Existió el, cuando se lanzó la herramienta de el, la red social colaborativa de programadores GitHub, el copilot, copiloto de código. Todo mundo también pegó de gritos en el cielo. No nos quedan más de 10 años. Y desde cierto punto de vista, sí. O sea, sí, el, a, a esta herramienta tú le vas escribiendo las primeras líneas de un código de una consulta y te saca un, te hace un ruidito, te da como una campanada. Y te salen 20 líneas de código de lo que aparentemente quieres hacer. Recordemos que en el episodio anterior, ¿cómo es que la inteligencia artificial funciona? Recopila, recopila, recopila información y de base tomando como base la información con más relevancia, es la que va a devolver. Y si tú la validas, le, le dices, ah, sí es esta la que me sirve, pum, vale, esa es la que va a dar por válida y es la que va a almacenar como aprendizaje. Ah, pues entonces ya aprendí ahora a hacer esto, a hacer lo otro y está bien entonces mientras en un trabajo tienes acá este una página pues le dices al copilot necesito esto necesito otras cosas que hagas un query o que traigas código para esto para el otro y lo escribe y ya nada más lo ajustas pero ahora puedes en lugar de solamente estar pendiente de una agarrar cinco páginas no y en una al copilot le dices haz un query a la otra le dices diseña la interfase de usuario o sea está bien pero vamos, a final de cuentas, esa es parte de la cerrazón, ¿no? Ya me imagino lo, los matemáticos que, bueno, está medio complicado, ¿cómo aplicarías la parte de las matemáticas? Y si, si, si ya hay calculadora, relojes, ¿no? ahí está, relojes de calculadora, o sea, ¿a qué hora le das chamba a un matemático? En serio, bueno, está, está, está feo, ¿no? Pero a final de cuentas, a un matemático como tal, pues sí, está, sería, yo creo que esos perdieron la chamba desde hace siglos, ¿no? Con el primer abaco perdieron la chamba, o sea, pero a final de cuentas, <risa> mal haría una inteligencia artificial que no empezara por las ciencias exactas. Y como bien lo mencionas, contabilidad, matemáticas, finanzas y todas esas cosas que ya vienen con cálculos, con reglas establecidas, el IVA, los impuestos. Digo, los impuestos en México pues es una mugre, ¿no? Porque... Como dicen, jálele acá, pero si usted pasa de cierta cantidad, tiene que pagar cierto porcentaje, pero si tiene una cuota fija y se me figura como cuando estás repartiendo barajas y jugando una patía, una patía, una pati, bueno, dame otra, cóbrame otra. Y esa es una cosa ridícula de los impuestos de México. Quiero ver cuando ChatGPT se enfrente a eso, pero bueno, no vamos a hablar de eso. A final de cuentas, el manejo de la información que están teniendo las inteligencias artificiales como programador, se los digo, o sea, previo a que sea una inteligencia, que sea algo que dijeras tú, uy, qué impresionante, pues primero es un, son, se le llaman threads, ¿no? Hilos, ¿no? Va, va sacando los hilos y obviamente como usuarios nosotros somos los que validamos esto. Hace unos meses un arquitecto me, me preguntaba, ¿qué tan confiable es ChatGPT? Y le digo, pues no, no es muy confiable porque a final de cuentas es de los mismos usuarios, o sea, tú le vas diciendo, le digo, y ya me empezó a decir que quería hacer una investigación de un par de obras de la Ciudad de México le digo pues vamos a hacerla y empezamos a meterle quién construyó tal y tal obra en la Ciudad de México no recuerdo eh, Perisur o una cosa así y la inteligencia artificial les devolvía datos bastante así genéricos y le digo pues no sé tú, tú le sabes más conoces el autor conoces esto esto es correcto no no es correcto pues, ponle ahí que no es correcto y sí le ponía, no es correcto y la y la y ChatGPT decía, "Permíteme" o algo así decía y, y volví a traer información y hasta el cuarto, quinto intento le atinó al verdadero arquitecto que diseñó esa este esa obra y dice, "Ah, entonces si no es genérica, o sea, no es no es tan confiable todavía, está aprendiendo, pero hasta ese punto en el que alguien se sentó y la corrigió, ChatGPT ya aprendió." ¿Qué quiere decir esto? Que la gente se está confiando mucho de estas inteligencias artificiales. Alguien entró y le preguntó, ¿Quién diseñó Perisur? Y ChatGPT, yo creo que fue a la Wikipedia, porque fue la, la primera información que encontró. Y dijo, a ver, aquí está el, ¿Quién la encontró? Púmbale. Y la gente que consultó lo dio por válido, y por eso fue lo primerito que le devolvió. Pero conforme este cuate, que más o menos le sabe un poquito más, le iba preguntando, le iba preguntando, le iba preguntando, hasta el cuarto quinto intento le regresó el, el nombre correcto de la persona. Así de, Perizur lo diseñó tal arquitecto. Entonces, decíamos en aquel entonces, no está conectada completamente esta inteligencia artificial, sino que va, busca en general, busca genéricamente y no tiene toda la información o, o por lo menos no sabe cómo utilizar a todo lo que pudiera tener acceso. Yo le mencionaba a este arquitecto. Bueno, es que básicamente tendría que estar conectado al registro público de la propiedad, a los registros de catastro, a no sé qué otra de estas este, informaciones de arquitectos para poder saber ese tipo de cosas y poder ChatGPT de alguna forma concluir que esa es la información válida, pero no la tenía. O sea, entonces... Todavía está lejos de poder eso, pero las primeritas en el riesgo, sí, desde luego, todas las ciencias exactas y de ahí sus derivados, programadores, diseñadores y todo eso. Digo, el arte todavía está como muy subjetivo porque pues el arte eh, realmente no, si más o menos entiendes como que cuáles son las reglas del arte y los dibujos. Por ejemplo, mi dibujo este que tengo acá, ¿no? Ahí, ahí está, no, ya no se ve. Eh, ese dibujo, a ver se ve? Ah, no, ahí soy yo. Ese también es arte, pero <risa> es subjetivo realmente, ¿no? Bueno, el dibujo este, pues en realidad nada más son patrones geométricos con colores y no es necesariamente arte. Entonces, cuando ese concepto pasa a la inteligencia artificial y va como tomando ese, esos conceptos de arte para unas personas, de arte para otras personas, va, va entonces haciendo como el conjunto y va a empezar por lo básico. Uh, digo, yo no soy, yo no conozco mucho de arte, pero por ejemplo, eh, estos chicos que se ponen luego en las banquetas a hacer con sprites este, escenas de planetas y luego les echan este fuego y no sé qué fuego. tanto, no necesariamente es arte, es algo muy mecanizado, es una artesanía y yo creo que la parte de los resultados de una inteligencia artificial que dibuje o que haga arte, va por ese mismo camino en el que hacen estas personas esos cuadros de planetas y, y ese tipo de cosas, porque son como muy mecánicos, como muy trazados, entonces están lejos todavía de, de, de un Van Gogh, por ejemplo, de una noche estrellada con, con todo, el, todo lo que implica esa, esa parte, entonces están lejos todavía, pero va a llegar el momento en el que sí se parezcan. Exacto. Y bueno, yo creo que ante la mirada de Fernando Botero seríamos arte, miren. Seríamos de esos de esos cuadros, de los que le gustaba pintar. Yo estaría en subasta. Ah, en subasta más cara. Un Néstor sí. de Botero. Un Botero Néstor Velázquez. Un Botero Néstor. Sí, precisamente, pues, eh, es subjetivo, pero yo por ahí vi otro reportaje de de la inteligencia artificial de Google, pero esa inteligencia artificial incluso tendría la capacidad de ser bidireccional y multimodo. ¿Qué quiere decir esto? Que, Por ejemplo, tú estás haciendo un plan de trabajo con, tu, con tus eh, eh, colaboradores de equipo en los cuales a lo mejor quieres desarrollar, no sé, un producto específico, esta inteligencia artificial, según estos datos, tendría la capacidad de estar escuchando toda la junta, de programar próximas reuniones, si es que se mencionó en esa junta, de generar correos automáticamente para eh, notificar a la gente involucrada, e incluso si tú le mostrases algún esquema así en papel, donde diga entrada A, B, C, D, o un, un programa de, ¿cómo le llaman? Una cascada de flujo o una cosa como que sea una ah, diagrama ¿eh? Un diagrama. La inteligencia lo va a entender y lo va a poder generar incluso en código, ¿eh? Puede generar hasta programas a través de una sola visión de una imagen, según leí. O sea, eso sí está bastante... Eh, pues ya ha avanzado, ¿no? Ya, no es, ya no es una fantasía ni es una probabilidad de que ocurra, sino que ya es algo que están vendiendo en esta nueva inteligencia artificial de Google. Y bueno, precisamente también retomando los temas de las personas que desaparecerían, lo listo rápido para seguir comentando, están los diseñadores eh, traductores, lo que te mencionaba hace rato precisamente, Analistas demoscópicos, que si se pregunta qué es la demoscopía, pues es una rama o una disciplina que estudia eh, la, la interacción política, la sociología o sea, logía dedicada al estudio de la opinión pública y el comportamiento de las preferencias de los seres humanos derivado de sus interacciones en la sociedad. O sea, como estos que les dicen... Analistas políticos y los que están detrás de las campañas electorales seguramente podrían desaparecer porque esa interpretación ya la podría hacer pues estas inteligencias artificiales. ¿no? Y también está en el último eh, peldaño, relaciones públicas y los ingenieros de blockchain en el top 10 de los que correrían más riesgos. Yo diría que, que no necesariamente, ¿no? Porque ahí necesitan Ajá. ingenieros para esas cosas. Sí, y aparte también me quedé pensando, el periodista como tal, eh, tenemos como que la idea de que el periodista es, por ejemplo, el que ya está así en pantalla, pero no, no él no es el periodista, el verdadero periodista es el que va, pregunta, tiene fuentes, se mete a investiga. la coladera, investiga, este... Hace toda la parte humana de ir y, con, y preguntar y ver. Él es el verdadero periodista. Lo que vemos, incluso el otro señor, este... O sea, vamos a poner varios, ¿no? el Primero, el famoso Loreta. Ese cuate ya es un showman, no es un periodista. Porque, ¡ay, ah, es que defiende a la Loretta. No, es cierto, no. Además lee Loret, las notas, ¿no? Muchas exacto. Topaciones. A él le llegan y él lee las notas, las interpreta a su forma de verlas y ya él, él es el showman, pero atrás de él viene todo el trabajo que hacen los verdaderos periodistas. ¿Qué otro podríamos considerar periodista este o que la gente diga este el ese señor. Pues todos que hace los enviados de guerra, ¿no? Peláez. Todos los, los corresponsales, todos los corresponsales de guerra, por ejemplo, Ricardo Peláez, así es Joaquín, bueno, ¿cómo, cómo decías? Desde de este Madrid. Bueno, claro. Desde Jacobo, ¿no? Este señor. Ah, sí, entonces él, él sí podría eh quedar como periodista porque incluso no no lo consideraba y él era el que preguntaban ¿No? En aquel entonces es el periodista y luego de ese sigue el reportero que es por ejemplo el chavo que está reporteando el famoso chavo que que está haciendo una entre un reportaje bueno está reportando ante la cámara que se inundó la ciudad hay un poste inundado y va y pum vale se va ese es un reportero porque es el que reporta pero todo, el, ahí sí está complicado que digamos ahorita, no, pues va a, va a desaparecer el reportero, el, el, el report, ni el reportero ni el periodista les veo modo de que desaparezcan fácilmente, porque el reportero es complicado que esté haciendo el reporte, y por ejemplo, pues cómo va a hacer un reporte primero en sitio, tiene que ir al lugar de los hechos y de ahí tiene que este, hacer como... Todo lo que está viendo y narrar y todo eso, y a lo mejor la inteligencia artificial le no creo que todavía tenga como eso de, estamos viendo el descarrilamiento del metro de la línea 3 y estamos observando. Yo creo que sí no, podría lo... tener presencia, ¿sabes cómo? No, no directamente quitando estos elementos que mencionas, pero como en Volver al Futuro, ¿te acuerdas cuando choca la pandilla de BIF, de Nieto? Ah, llega sí. el dron con la cámara y le saca la foto. A lo mejor es la única manera en la que te la compro, ¿no? Que Ahí puede ser un, report un reportaje, por ejemplo, y que esté narrando desde lejos. Eso sí puede ser. Incluso que, digo, en México, ¿no? Estamos viendo que haya ataques o enfrentamientos armados. Baja el dron, sí, tienes toda la razón ya no es necesario ni siquiera que se arriesgue el reportero ni el periodista que estén ahí, eso sí puede ser, pero como tal toda la chamba que van y buscan y negocian la información, y eso dudo que, los, que la inteligencia artificial lo llegue a hacer todavía, sobre todo porque mucha información no se maneja directamente sobre las computadoras, digo, ya lo hemos visto, ¿no? O sea, no hay, por ejemplo, en corrupción, no hay trazas financieras de que se sacó dinero de un banco y no sé qué, todo fluye en sobres amarillos muy elegantes, así que pues en ese aspecto, pues imagínate. Ahora, el que sí puede desaparecer y está súper peligrando es el frontman, ese sí, incluso estaba viendo que cosas como Radio Fórmula ya tienen una inteligencia artificial que lee las noticias, y, y no es otra cosa, que una persona que está así viendo a la cámara, da cosa todavía ver a este tipo de, de, de, de entes este, de inteligencia alma, artificial. Sí. Ajá, sin alma, porque no les ves ninguna expresión tan así, y te están dando las noticias. Sí les recordamos que aparte... Pero no dan ni una sola gesticulación, y todavía da cosa. Digo, bueno, pues está bien, pero a lo mejor desde ese punto de vista, a lo mejor es el sueño de, de muchos políticos, ¿no? De, es que no que confunden el periodismo con el frontman, ¿no? Creen que el hecho de que den una noticia siempre tiene que estarlos a favor o en contra de X cosa. No, pues un frontman como tal no debería de estar a favor o en contra, simplemente dar la noticia. Y yo creo que en ese aspecto el frontman sí tendría que pedir, pedir, este, empezar a medirle el agua a los camotes porque sí podría ser de los primeritos que pierdan su trabajo en ese aspecto. Y ya de ahí... Eh, no sé, yo, yo hice un experimento E incluso subí los videos Y subí el video de poema Este sí me, me dejó de Ah, un poema, el poema, la escritura Vayan a ver el video de XHT Web, Quedó ahí bien cursi Y el poema <risa> la, a la escritura a mano eh, Es todo ese diálogo, todo ese monólogo Está escrito por ChatGPT Ah, qué tal, eh <risa> ¿Ya Se puso Creativo ChatGPT y romántico además eh, pues sí precisamente lo veo totalmente eh, tendencioso si quieres decir obviamente decir en una nota que van a desaparecer algo que está relacionado con tu profesión evidentemente te va a llamar la atención el foco y vas a decir ah, qué pasa qué pasa pero sí precisamente no no tendría que suceder de esa manera necesariamente no porque incluso también vi ese que mencionas, pero en Japón, del frontman que da las noticias y a eso se dedica, ¿no? No está como estos cuates de que escuchas en la mañana hasta en el radio, ¿no? De el mismo Chumel o este Villalbazo que suena mucho también por ahí. Que siempre Ándale. son tendenciosos, ¿no? A ciertos o políticos. El... Bueno, Ajá. ellos son como tendenciosos a los a los de siempre. Y uh -huh. los otros chavos que también son tendenciosos a la 4T, el alfarero, ¿cómo se llama este? El chapucero. El chapucero. chapucero Lord Molécula. Lord Molecula, o sea, ellos ya tienen como su tendencia marcada a, hacia el viejito y hacia todo eso a favor y no sé qué, y los otros babosos hacia lo mismo de siempre, ¿no? Entonces... En ese aspecto sí estaría muy bien que un frontman como tal o, y todo el trabajo periodístico que ya, que ya hicieron los, los humanos en esta etapa, le traigan las notas, las alimenten, salga el frontman robótico, salga, salga el frontman de inteligencia artificial y sin ninguna tendencia. Se captó al presidente López Obrador recibiendo dinero en sobres amarillos, ¿no? Y ya cuando vimos en realidad no era un sobre, era su lonchera o no sé, algo así. Pero ya no estaríamos recibiendo... Era unos detentes que le mandaron eran sus detentes, pero ya no estaríamos recibiendo ni la tendencia del Chumel, ¿no? Ah, es que el viejo también es ridículo, ni la tendencia del otro baboso del Chapucero, de es que es como el presidente es tan santo y tan glorioso, por eso recibe así. No, o sea, ninguna de las dos. El presidente recibió corrupción. Ah, bueno, entonces, desde ese punto de vista ya sería mucho más fácil discernir, porque o actualmente digo, si bien es cierto que es, están las tendencias porque al final de cuentas son empresas, o sea, no son un derecho humano de tienen que darme la noticia. No, no, no, son empresas y como tal tienen que cobrar basándose en, en tendencias, en, en segmentos de población y todo eso, pues tienen que dar cierta noticia. Los dos, eh tanto el sonso del chumel como el otro señor, el chapucero, los dos tienen que cobrar y los dos son empresas. Entonces, en ese aspecto, la tendencia sería quitarnos estos frontmans tener la información y recibirla correctamente. Eso sí, estaría de, de fábula tener tener ya ese paso evolutivo, ¿no? Y, y desde luego que la parte del, de la información sería un poco más, vamos, real o realista, porque Serán a final de datos cuentas... Datos más duros, ¿no? no exacto, bueno, datos es. más duros a final de cuentas. Un ejemplo de, de un buen periodismo y hace rato estaba viendo un documental de un buen periodismo que se hizo en México sí, en México hubo buenos periodistas y deportivos además investigaron toda la cosa esa de los cachirules del mundial de 1990 que había gente mayor de edad en, un, en eventos deportivos donde solo debían de ir menores de edad, les cayeron a la Federación Mexicana, dieron la nota y obviamente pues se perdió el, la oportunidad de que México fuera al mundial a Italia pero fue una cosa impresionante porque a final de cuentas hicieron su chamba. Su chamba era conseguir la información, sacar las notas, entrevistar a la gente y ya que tenían la información, darla a conocer. Obviamente fue una cosa tremenda, ¿no? Que México no fue al Mundial de Italia 90, pero ese es un ejemplo de, de trabajo periodístico. Imagínate, se lo das a una de estas inteligencias artificiales que, que dé la noticia, pues ¿cuál tendencia? Ahí está la información, ¿no nos creen? consúltenla, ahí está la información y aparte los periodistas tienen una facultad de no poder ser amenazados por dar a conocer la verdad, bueno técnicamente no debería ser así ya sabemos que hay mucha violencia en contra de ellos, los desaparecen eh, los dejan sin vida, los desviven por ahí y bueno, a muchos de ellos los corrompen también, ¿por qué no eh, ah, hubo muchos eh, muchos casos el último año eh, de importantes reporteros y bueno de investigadores que realmente se metían en problemas al estar investigando principalmente al narco, ¿no? Entonces eh, o a esto de los políticos, ¿no? Siempre es como una es una carrera peligrosa si lo ves en ese sentido en muchos países del mundo no solo en México. El dar a conocer la verdad mientras afecta los, los intereses de gente que está lucrando o robando, que casi siempre es así, no es que estén haciendo algo malo o algo que no le gusta a la sociedad, sino simplemente tiene que ver con el cochino dinero que les gusta ganar y corromperse y pasar sobre quien sea. Y por ello, eh, pues sí, yo creo que estaría bien darles más bien la herramienta, como te mencionaba de de hacer el trabajo sucio o peligroso por este tipo de inteligencias. Pero creo que también hay cosas que por debajo del agua suceden, como grabación clandestina de llamadas, eh, como estos audios de Alito Moreno, ¿no? que salieron de toda la corruptela que trae, del este cuate de que era el gobernador de Veracruz también, Duarte, todo el cochinero que hizo el desgraciado. O sea, eh, incluso la Casa Blanca, ¿no? con Peña Nieto y la, la gaviota entonces, o, o los hermanos de AMLO, ¿no? También que recibían ahí aportaciones, hay de todo, ¿no? Por ahí salieron varias investigaciones importantes por eh, lo mismo, eh, pero sí, eh, creo que sería válido, bastante aceptable que estos, estas personas, bueno, no solo ellos, a lo mejor todos los que están en un riesgo al momento de ejecutar su profesión, tuvieran un apoyo de este tipo de inteligencias, ahí sería algo más productivo para todos en México, en general en el mundo, que les pudieran dar algún tipo de apoyo. Y te digo, um, más allá de la fantasía de lo que se ha especulado al respecto de las IAS, ahí ya están, ya está eh, disponible en algunos países del mundo la inteligencia de Google, por ejemplo. Ellos ya están empezando a operar de esa manera para que puedan empezar a hacer las... Eh, no sé si las versiones beta, como les llaman a este tipo de, de implementaciones parciales en cierto número de países y con cierto número de gente, no al público en general, sino con a lo mejor algún perfil en específico, que la misma inteligencia o la recabación de datos, el data mining o data mining, la minería de datos que hacen ellos al, al hacer toda la selección al momento que nosotros estamos hablando aquí, seguramente están recopilando datos de lo que estamos hablando y posiblemente nos harán algún tipo de sugerencia en contenido o en productos, porque así opera esto, ¿no? Y tú al aceptar un Android y contratarlo, no estás pagando un software como tienes que pagar un Windows. Es un Android gratuito con una licencia abierta, pero estás condicionado en todos esos casos a brindarle este tipo de información. Ya el trato, el trato pues se ha dicho muchas cosas. Recientemente incluso ahí los de TikTok tuvieron que ir a declarar también a Estados Unidos para que pues, resguarden este, esta información que es tan delicada en muchas ocasiones de todas las tendencias. Incluso ya TikTok es un poco más peligroso porque ya tiene hábitos en video y pues intimidad no de la gente. Eh, en lo que hacen, cómo se viste, cómo se ve, qué le influencia al, a los adolescentes, cómo verse, cómo maquillarse, tener algún tipo de tendencia hacia un político, hacia un artista, a cierto tipo de temas en tendencia. Ellos es lo primero que te arrojan en tu algoritmo eh, de búsqueda, bueno, en tus criterios de búsqueda personalizados, porque sí lo son, aunque lo dudemos. Y, y de, de eso se basan, y bueno, es tan peligroso que, incluso si tuvieran las ganas de hacerlo, seguramente te irían encaminando a, a que, si tienes la intención de compra de un vehículo y ellos tuviesen algún convenio con una margen específico capaz que te mostraran videos de este carro de Volkswagen corre mucho mejor que los otros porque el desempeño, bla, bla, y si estás en esa indecisión, incluso te podrían llevar a comprar una marca de vehículo. ...indirectamente, ¿no? Entonces... ...ese poder sí, está, tiene ya... ¿no? ...está muy cañón, ¿eh? Porque yo apenas estaba como... ...empecé a ver... ...y entre el famoso mito del micrófono abierto... ...que develamos aquí en algún momento... ...que sí traen el micrófono abierto... ...los equipos y todo... ...y entre que estaba lloviendo el feed... ...estaba lloviendo, ¿no? Y, y es que mi feed es muy errático... ...de repente tiene muchas cosas... ...de Javier Santaolalla... ...el culano este del nada que hacer muchas cosas de ciencia, del espacio, y no sé qué, y de repente, boom, vale, este, eh, mujeres ahí bailando y cosas así, y luego otra vez vuelve a rock, y luego de repente otra vez estoy viendo, ay, mira, este, ¿cómo se llama el otro sonso? Este, pongámoslo a prueba. Al <risa> Jimmy. Y, y, ajá, y mi filtro se vuelve, mi filtro, mi fit, se vuelve loco de repente, y, y cuando veo, me, me sale así de puros, yo dije, ay, qué bueno, sí se me antojaría un puro. Vi un video completo. Bueno, la otra. Luego me salió otra marca de puros. Pues a ver, sigamos viendo puros. Esto me parece divertido. Como que de repente dijo, le está gustando este tema. Compra puros, don Juan. Eh, no sé qué. Y aquí en la página. Y dije, ah, esto ya es un anuncio. porque es la rudeza innecesaria? Dije, bueno, a ver otra vez. <risa> limpio mi historial, limpio mi caché. Desinstalo TikTok, lo vuelvo a instalar como si no hubiera tenido así este los valores otra vez. Y entonces el algoritmo como que se volvió loco Me empezó a mostrar gente jugando ajedrez este, Gente que no era ni del país ni nada Para otra vez volver a aprender a ver ¿Qué estás viendo? ¿Qué quieres ver otra vez? Porque de repente cuando me, me empiezo a dar cuenta Que ya empieza como a tener cierta tendencia Y me sucede mucho O sea, de repente estoy viendo un video, ¿no? Javier Santalaya, Javier Santalaya, pues, ciencia, ciencia Y como que de repente me mete a fuerzas gente bailando No me gusta no veo el video completo, si no ves el video completo dice, ah bueno esto no le gusta, pero por alguna extraña razón como que cuando algo no me gusta mucho, pero es tendencioso a forzar una compra, a forzar un anuncio y esas cosas te sigue y te sigue retacando videos, entonces si sí es peligrosa esa, es que todavía no es inteligencia artificial lo que hacen ellos, pero el hecho de que los gringos, digo también hay que considerar, son los gringos. Mandaron llamar al jefe de... al CEO, ni siquiera es dueño, es el CEO, es como un empleado de muy alto nivel de TikTok, es porque ellos también quieren tener ese control, o sea, no es porque quieran decir, ah, oh, somos la policía, los Rangers mundiales y queremos impartir justicia, incluso también en el universo de internet, no, claro que no, toda, como bien lo dices, todos esos hábitos de consumo de videos, de estar viendo anuncios y todas esas cosas... Ellos lo quieren para sus, para sus fines y a final de cuentas es peligroso porque recordemos que ahorita anda otra vez el loquito este Donald Trump y si por ejemplo entras a Quay, a diferencia de TikTok, Quay ahorita es muy tendencioso hacia la izquierda, todo lo que haga López Obrador está bien en KwaI, todo lo que haga y peligrosamente... Hay videos donde le dan a, a Donald Trump la, la razón en todo. Así de, Donald Trump fue muy buen presidente, Donald Trump no bombardeó a ningún país, Donald Trump. Y está peligroso porque no sé si Kuai tenga presencia allá con los güeros o, o a dónde tenga esta presencia, pero está influyendo, suena feo, en un sector de la población de escasos recursos. o sea, Quay, Si digamos, son más nacionalistas, sí se irían a otra red que no fuera TikTok y ese sería Kuai, bueno. Exacto, esa es la que sigue Squay, o sea, y, y, e influye muy, de una forma muy grotesca y muy triste pues, en las personas de escasos recursos, entonces, ¿por qué influye tanto en mexicanos, en sudamericanos, centroamericanos? Pues son los que se van allá a Estados Unidos, y cuando ellos supongamos que logran votar o logran ejercer cierta influencia en votantes de Estados Unidos... Dios nos libre, y más ahorita que se le destapó la olla a Donald Trump y, y que va a atacar México, porque, porque en México están los terroristas, narcotraficantes y todo eso, imagínate que todo esto influya, entonces si es un peligro que se, que estas in... es que estos de y eso no son necesariamente inteligencia todavía, pero estaría feo que de repente tuvieran un bracito y se conectaran a ChatGPT o a OpenAI, se llama esta, esta empresa de ChatGPT o alguna otra que tomara estas tendencias y ahora sí, a ver, con, con promedios y con sumas y con restas, muéstrale lo que lo que ahora sí queremos, hacia dónde va la tendencia. En ese momento sí se volvería peligroso. De por sí ya son peligrosas estas dos redes. TikTok y Kwai son, son, son peligrosonas. O sea, el, el hecho de... en El hecho, por ejemplo, TikTok, porque pues es como de ver a, a mucha gente alegre, mucha gente realizada con muchos recursos y ricos y cosas así, y entonces muchas personas que aspiran a algo y no lo logran, pues sí es peligroso porque se pueden frustrar, ¿no? Entonces, ese, en ese aspecto tengan cuidado con TikTok, Ten, y en el otro aspecto con Quay, pues es todavía peor, porque hablan mucho de que ahí, tú ves los comentarios de algún Kwai o, o, o de algún otro video de Kwai. Y, y si dicen, no, es que la gente humilde, o sea, lo, todo lo que hemos aquí este, en algún momento develado que está mal, ahí en Kuai está súper bien, o sea, es que somos humildes y porque ser pobre es bueno, y de repente eh, el, los, la gente pobre está llena de virtudes y cosas así, y, y pues no, o sea, así como hay ricos malos y todo eso, pues también habrá, rico, habrá ricos buenos y todo eso, pero también como hay... Pobres, buenos y llenos de virtudes Está la otra cara de la moneda Sin embargo, la tendencia Como bien lo dices, el hecho de ser una red Tendenciosa a ese tipo de cosas Puede ser Que los políticos Y, y pues sí, ahorita Lo están usando mucho para terminar vendiéndonos Baratijas en Aliexpress Eso no lo duden <risa> Es lo que más nos va a salir ahora Y compra aquí un drone y aquí una... box. <risa> Ándale, todas esas cosas Y, de, y al final del día cuando empiece a, a las tendencias lo van a notar, lo van a notar en, las, en los anuncios que le salen en TikTok, en Facebook, en Twitter, también le salen anuncios, lo van a empezar a notar porque van a empezar a ver mucha tendencia a favor de Donald Trump, a favor de, eh, es el presidente que sí cobró menos impuestos, le fue mejor a los Estados Unidos, pero eh, son eh, tendencias, o sea, está Está siendo muy tendencioso hacia ese aspecto y en ese, en ese momento es lo preocupante de, estas, de estos algoritmos y de estas redes. ¿Por qué? Porque van a saber tus preferencias, van a saber que, a, a, de qué lado estás pensando, ¿no? O sea, a diferencia de antes tú agarrabas y comprabas un libro y pues quién iba a saber qué libro compraste, ¿no? Y tú podías leer e instruirte lo que tú quisieras, pero ahorita en Internet todo está súper medido. Leíste tal artículo a tal hora, leíste tal de tal a tal hora en la mañana, por ejemplo, te gusta leer los 10 eh, puntos mágicos para que seas más creativo de las 9 a las 11 de la mañana y en la tarde los 8 tacos mejores del mundo y ya un poquito horóscopo. más aburridón, horóscopo. Entonces, todos esos elementos que nosotros como humanos los damos por, ah, pues no pasa nada. Para las inteligencias, para los algoritmos, son datos y son datos muy duros de todo lo que hacemos y de todos nuestros hábitos en las mañanas y todo eso. Y lo pusimos. Incluso saben puesto... dónde te mueves, ¿no? Tienen Exacto. la localización de dónde estuviste en el. Exacto, no... tienen en dónde estuviste, a qué horas y las tendencias y los hábitos. Y, y entonces sí va a ser ahorita peligroso que, por ejemplo, olvídense ahorita de perder el trabajo por una inteligencia artificial, o olvídense de eso. Ahorita consideren que nada más es de que les van a estar mete y mete comerciales. Sí, por lo menos de momento sí es eso. Uh, ya tengo aquí el nombre completo de los robots de este chat artificial. Se llama AI, no le pensar mucho, pero el proyecto en especial se llama Lambda 2. Ahí para tener el dato preciso de esta inteligencia artificial de Google. Ah, se habla de unos que no tenían ninguna repercusión eh, sobre esta, esta cuestión de que se puedan llegar a perder o a diluir, como por ejemplo los operadores de maquinaria agrícola, que también lo dudo porque si apenas una guía como, cómo se llamaba esta, esta película Interestelar, es que él era ingeniero y programaba los tractores para que solitos fueran a hacer la chamba del campo, pues de ahí sí, yo diría, tienen un punto, pero a lo mejor ciertas cosas del campo, pues requieren el, la mano humana directamente, ¿no? Los atletas y algunos competidores deportivos, porque evidentemente si es una competencia entre robots, pues ya son son más divertidas esas donde se destrozan, ¿no? Con hachas con y <ríe> otras cosas. De, a ver con los lanzallamas y, ¿Cómo se llaman este? ¿Pelea de robots? Battle, ¿no? Battle bots, sí, de Discovery, bots. Discovery Turbo Creo Discovery Channel, una cosa así y, y sí, sí, es que prefieres ver a dos Ahí que ya sabes que está como Voy a decir algo pues, O sea, pero no se vayan a enojar a la gente <ríe> fan de la lucha libre Ya está coreografiado O sea, sí se pegan en serio Pero ya tienen la marcación de Me va a pegar aquí Y, y, y sí, o sea, sí se pegan pero ya está pre-ensayado, ya está ensayado, ya está entrenado para todo ese tipo de cosas y pues sí, sí se pegan, o sea, ya va a quedar obsoleta esa expresión en unos años. Digo que para los que no nos gusta el teatro, la lucha libre es el, ¿cómo se diría? El, la lucha eterna entre el bien y el mal, ¿no? El luchador al que sí le va y al otro no. Y los colores y las máscaras, digo, veo difícil que un espectáculo de ese nivel eh, caiga ante... No, no es cierto, sí, la pelea de robots lleva muchas, este... O sea, va a ser un poco más atractiva, como bien dices, fuego, llamas, explosiones, tornillos por todos lados. Desde luego que hoy nos gusta mucho a los nerds, pero paulatinamente se va a ir popularizando. Digo, y si pones una pelea de robots, ¿cómo van los robotitos? Así como, ti, todavía no llama tanto. No es no están al nivel como de la película de Hugh Jackman, ¿no? Que era Ándale. centinelas o esas sea, cosas esa. Este... Ahora aquí lo vamos a estar poniendo, pero ya Ajá, ves que, que ahí es se un... ponían buenos catorrazos. Robots boxeadores, y era buenísima. O sea, esa expresión dices, bueno, ya este quedó obsoleto. Estamos hablando que es una película futurista de un futuro apocalíptico y todo ese tipo de cosas. Y los, y los boxeadores como tal quedaron ya relegados y ahora solo boxean los robots. Pero estamos hablando que todavía falta, ¿no? O sea, todavía estamos lejos de eso. O sea, busquen robots boxeadores y aún son... Yo, los... Yo creo que todavía un... una pelea de robots boxeadores es como esos este, muñequitos de madera que le no picabas movía. un botón y le hacían así. Y realmente no boxeaban, sino nada más se hacían para atrás y para adelante y los brazos se Movían hacían las así. Manitos. Ajá, y ya, ¿no? O sea, no, en ese aspecto no. Digo, ¿qué otra cosa podría ser como para atletas? Eh, velocidad digo que velocista es como muy predecible no o sea nada más hasta me gustan las competencias has visto las de drones que pasan por aros de luz y ah que sí esas sí esas sí estarían para inteligencia Esa artificial también. pero súper inteligencia artificial digo eh, eh, por ejemplo ahí el drone y nada más no salgo de mí sube uh, 100 regresa <ríe> eh, y veo gente por ejemplo y hacen y hace un montón de piruetas y sube y baja, pero pues, son años de práctica pero por ejemplo, ya con una inteligencia artificial le trazas la ruta y hace todo eso, olvídate, es mucho más exacta, más eficiente nada de que ya le aceleró de más y se acabó la batería en pleno vuelo y se cae, no, nada de eso, porque ya va a ver, va a tener precalculada cuánta batería debe de subir para el rotor izquierdo y moverse de un lado y hacer el giro las compensaciones de, de aire y todo las <risas> compensaciones, o sea, todo ese sí tiene como sentido, incluso los pilotos de los de aviones comerciales, los del metro, de hecho el metro tendría que funcionar de forma autónoma desde hace como 20 años, pero no tiene como las tecnologías. Los de... sindicatos le meten mucho ruido, ¿no? Exacto. Ya ves, no, entonces... no pudieron desaparecer las boleteras porque precisamente ya estaban estas máquinas donde cargaba saldo y ¿qué pasa? Que no les dan buen mantenimiento y a fuerza el sindicato las quiso mantener las deja ahí para dejar a las chicas en, en la taquilla que ni te atienden ni se enojan y todo, entonces o sea, todo, todo ese tipo de trabajos ya están listos para decir adiós, o sea, ya lleva como bien lo dices, o sea, las chavas de las taquillas del metro llevan por lo menos 20 años ya en obsolescencia y digo no porque sean personas, personas o lo que sea digo, al final te cuentas de algo tienen que trabajar pero, pues, ¿qué prefieres? ver a la señora, como dices, te cambia tu billete y ya no te da bien tu cambio y tú nomás ibas este, a decir, Ay, mis boletos, ya no te dio nada o prefieres pararte frente a una máquina fría y sin expresiones, le pones ahí cinco pesos y cinco pesos te da eh, mil veces. Y ya no tienes más, ni que verle hasta, la cara. Te, si metieran una infraestructura, hasta con el puro celular cargas en internet y lo presentas y ya ni siquiera en la taquilla te tendrías que formar, ¿no? Ándale, sí, una infraestructura, les digo, no sé cómo se llama este la tecnología NFT. que nada más le pegas. Sí. Ándale, esas de NFT, no, NFC. NFC, NFC. Le, le pegas tu celular y, y ya te olvidas de tarjetas y de no sé qué tanto. Le cargas desde tu propia cuenta de banco a mi tarjeta NF, NFC y te olvidas. Pero, como bien lo dices, son sindicatos. Digo, a final de cuentas, en ese Hoy aspecto. Ahí están las Ecobicis, ¿no? También creo que eso ya ah, lo hace. ecobici también ya funciona así. <risa> Aquí en Playa del Carmen, Playa, Bici Playa se llama, y sí, también, no tienes que verle la cara a un operador mal encarado, a lo mejor ya está cansado de hacer su chamba, no, nada, te, te pones tu tarjeta de crédito, te pagas tu periodo de tiempo y andas usando la tarjeta como quieres, digo, la bicicleta, le, le escaneas ahí y se acabó, eso ya es... Ya, ya, ya, estamos en tiempo de eso, o sea, ya, ya, ya no habría ni siquiera que preocuparnos por sindicatos y corrupciones de los sindicatos. Eso limpiaría mucho esa parte. Sí, exactamente. De hecho, hasta los conductores, con todo y el alto índice de, bueno, no sé si es tan alto como en otros países como Japón, de suicidios. Eh, creo que con algún tipo de intervención de sensores y a lo mejor hasta inteligencia artificial que le prediga dónde se va a querer tirar un tipo y las cámaras lo estén monitoreando, a lo mejor un sensor de pulso que esté detectando que quiere ejecutar una suicidación, pues ya estaría incluso previniéndose ese tipo de cosas, ¿no? Con, con un tren que viniera a toda velocidad. Aunque también tendría que hacer un recálculo, si se frenara además eh, podría lastimar a los de adentro y mejor convendría llevarse a la persona que se aviente. Quién sabe, ¿no? Tendría que hacerse mucho tipo de cálculos y tomar muchos factores en específico para que esto pues, fuera totalmente óptimo. Y creo que, el, y viendo la, cuando hay la intervención humana en, en ese factor que haga fallar al sistema, pues creo que va a ser difícil. Que un sistema sea totalmente Perfecto en ese tipo De control de daños hay Sí, otros definitivamente que pues son... Porque el tren, o sea, si tú pones el tren y, y bajo las reglas de Isaac Asimov, le priorizas La vida humana en mayoría eh, La regla dice Que no puede lastimar a otro humano A menos que ponga en peligro, la, en peligro la vida De más humanos, entonces El tren va a decir, a ver Hay un humano ahí, tirado Ya se quiere morir pero acá traigo 80 o 100, o los, sean los que traigan el tren, si me freno muy rápido, se van a caer, se van a lastimar, entonces la prioridad son los 80 que traigo acá, desde luego que no se va a frenar, y peor, a, peor o sea, pones a un operador humano, pues, está peor porque influye el trauma que los operadores van a pasar al momento de destripar a un cristiano, o, o no sé qué religión tengan ahí en Japón, no pasan y... Destripan al fulano que, se, que tomó la decisión de aventarse, pues él va a ver todo eso y va a tener el trauma, entonces fríamente yo creo que sí tendría como esa forma de pensar, o sea la regla dice un robot no puede lastimar a otro humano a menos que ese humano ponga la vida en peligro, la vida de otros humanos o, o sí mismo, entonces ya en ese momento dice bueno voy a proteger a estos que traigo en el tren y toma, toma, toma la decisión y fría O sea, para el tren, solamente para la inteligencia artificial que maneja el tren en ese momento, pues lamentable y dolorosamente va a ser solamente una estadística, un número en una estadística. Sí, de, de hecho, eh, tendría esa ventaja, ¿no? De calcular los daños que podría darle a los, a los pasajeros que ya vienen y al otro... Eh, porque hay veces que incluso este tipo de personas ocasionan más daños a terceros Daños colaterales por no atropellarles ya sea en una autopista o en una vía de tren Se hacen más accidentes y más cagadero ¿no? Como dicen en vez de, de apoyar pues están haciendo un daño mucho mayor eh, Realmente se ha hablado de una lista muy completa Obviamente de muchos oficios, profesiones y ocupaciones que requieren una mano de obra directa, como albañiles, cocineros, especialistas mecánicos, eh, instaladores de, de vidrios, de cristales, de carros o de casas, así como todo lo que requiere fuerza, no fuerza humana, eh, que más bien podría ser auxiliada con estos exoesqueletos que le dan mucho más fuerza y más eh, capacidad de operativa a un humano convencional, ¿no? Por ejemplo, para estas personas que usan la fuerza todo el tiempo para ejecutar sus trabajos, así como algunos eh, ayudantes en específico de cafeterías, camareros, ya se ha visto en Japón también que hay cafeterías o restaurantes automatizados donde sale un robot por ahí en una pared y te toma la orden y te dice, ah, ahorita te la damos... Y a través de otro huequito te avientan la orden, ¿no? Y es todo automatizado. Nada más en cocina me parece que sí es donde está el, el humano o las pocas personas que operan el, el lugar y te entregan tu orden como en cualquier otro restaurante, ¿no? Ese es la, lo atractivo que tienen, pero no necesariamente hay un lavavajillas ahora 100% efectivo que le sepa lavar los platos y no los deje choquillentos, como dicen por ahí, y, y que pueda sustituir a esta ocupación por lo menos. Y están otros no operadores y reparadores de líneas eléctricas, telefónicas, maquinarias de excavación, cargas, minería, superficies, colocadores de suelos, losetas, acabadores de... Interiores con yesos o con pastas Pues obviamente es una maestría Casi casi que tienen que agarrar ¿no? La, man, la, la manera que agarran el yeso Cómo lo miden, cómo lo tientan Cómo lo ponen es, es realmente algo complejo Yo lo viví, lo vi Esta persona tenía desde los 13 años Trabajando en el yeso Así que imagínate qué, qué ducho era Para hacer su, su ocupación Y esto no, no lo obtienes con una máquina A menos que pues a lo mejor necesariamente ocupes mucho más recurso o incluso podría ser que lo optimizaras, pero no con los materiales que se, ten, se tenían antes, ¿no? En, en este tipo de circunstancias de acabados finos de algún edificio, por así decirlo, porque sí hay muchas máquinas de pintura que sustituyen el trabajo de un hombre por muchas horas a solo unos minutos, que aplicas la pintura y ya está con una sola mano y... En una pared que a lo mejor un humano normal con abrochazo limpio o rodillo te, te, te tomaría dos horas. En el momento con la pistola te lleva cinco o diez minutos, ¿no? Entonces... Sí, lo, lo eficienta completamente. O sea, ahí sí, en ese aspecto sí, sí está complicadísimo. Pero, por ejemplo, pensando así en ya más frío y dices, bueno, tenía 10 años o 20 años. Desde los, desde los 13 años empezó a ser aplanados y todo eso. Está bien, pero toda esa maestría, a final de cuentas, cuando pasa una máquina y una máquina va a medir y va a nivelar con la exactitud de un rayo láser y cuánto material puso y cuántas deben de ser las proporciones de los materiales para ser exactamente igual, digamos que van a lo seguro. Entonces, eh, una persona que, que ahorita dice, bueno, pues échale tres tantos y así, y dos, de, dos costales, bueno, ¿cuántos son costales? Y la máquina va a decir, no, son el equivalente a no sé cuántos gramos y cuántos miligramos y tantos mililitros de agua para que la pasta quede consistente y se seque en dos horas madres. Mientras el otro sí, también hizo un, un trabajo perfecto y qué bonito, pero tardó casi cuatro horas en secarse. Pues, ¿qué prefieres? La máquina que va a llegar y va a pasar y con un rayo láser te va a echar tu... tu tu nivel, a nivel, va a nivelar tu pared y además eficientemente de una forma tan consistente que te va... En dos horas usted ya se secó su yeso y ya puede llegar y pintar con esa otra máquina que le va a ahorrar un 3% de pintura o un 3% en su presupuesto de pintura. Paulatinamente por ahí se va a ir el asunto. Sí, pues si me ahorra el tiempo, si me ahorra el presupuesto suena feo, pero sí va a ir por ahí el asunto. Va, va a haber personas puristas que digan, no, es que la máquina está, va muy a lo seguro y a veces este, tiene imperfecciones y habrá máquinas que no lo puedan resolver. Entonces ahí es donde entra el humano, ¿no? Entra y tiene un hueco o no sé qué otra forma. Ah, por ejemplo, mi pared aquí de repente se, se bota, pero se bota de una forma muy rara la, el, el la pegado. Ploma, ¿no? El aplanado, entonces de un lado parece que tiene como aire, pero del otro, como que se infló hacia atrás, o sea, una cosa ahí. Entonces, la máquina, si lo tratara como de nivelar con un rayo láser, marcaría un error, porque tendría que quitar todo ese que se botó y otra vez volver a echar todo. Entonces estaría haciendo trabajo doble. Y sí, un para descontam maestro descontaminar, ¿no? Exacto, y un maestro, pues a lo mejor dice, ah, nada más échele ahí tantito al chaflán o lo que sea, y ya lo arregla, o sea, y, y, y se toma. Que son como ventajas que todavía tendríamos que explorar en este tipo de trabajos. Digo, los que ya tenemos súper marcadísimos, incluso este, todos los que tengan que ver con la parte de, de exactos y repetitivos, eso sí, da los por hecho que adiós. Y como veíamos el ejemplo de las chicas de los boletos del metro, no es algo nuevo ya deberían de haberse, este, a ciertos trabajos ya se deberían de haber sustituido hace años. Sí, entre ellos, eh, pues precisamente yo creo que el primero tendrían que tomar en la fila los que son de más riesgo eh, para precisamente pues, salvaguardar la vida de las personas que lo ejecutan, ¿no? Se sigue hablando mucho de los buzos de drenajes, <ríe> que yo creo que es algo bastante de por sí para mí es desesperante el agua, en algunas ocasiones cuando yo no dominaba así como que posiblemente nadar para sobrevivir si se inundara de repente el mundo. Creo que mucho menos en una situación de agua turbia donde no ves nada prácticamente, tienes una visión de 30 a 50 centímetros y nadar entre cosas que sabes que muy probablemente te podrían quitar la vida. Al momento que tú en alguna llanta, un colchón que está tapando el drenaje, se hace una corriente que te puede llevar y ¿no? game over. Entonces, ese tipo de trabajos tendrían que ser sustituidos, a lo mejor por el, no, no precisamente por una inteligencia artificial, sino tendría que ser una combinación, como ya lo mencionábamos, de inteligencia con robótica para que pudieran operar de esa manera. ¿no? Entonces... Esa es la ventaja y desventaja que puede surgir. Obviamente el cerrarse completamente a la idea de que estas inteligencias artificiales pueden sustituir a alguien, o odiarlas nada más porque te quitó parte de a lo mejor de tu ganancia, como eran los traductores o gente que realmente ya ha sido afectada o sustitu sustituida por este tipo de inteligencias pues más bien ver el nuevo panorama y a adaptarse y crecer ¿no? al respecto de, de estas profesiones eh, que están desapareciendo o desaparecerán, hay otras que no lo van a hacer, muy probablemente los albañiles yo diría que llevan mucho tiempo en el mundo haciendo cosas por la humanidad y generando pues arquitectura, a su modo, a su manera, algunas veces a su, a su manera, otras al modo del arquitecto, del ingeniero pero siempre se ocupará, aunque dicen que ahora que ya están las casas impresas en 3D ya las están imprimiendo, ¿no? también las casas con máquinas gigantescas, pues sí, yo creo que también ahí correría un riesgo, pero ya futuro, ¿no? cuando sea una tecnología mucho más barata y que te digan, en dos días te generamos una casa Así como en los Estados Unidos, ¿no? Que estos programas de que está una casita como más humilde, viejita, etcétera. Llega todo el equipo y renuevan todo, reconstruyen, tiran, ponen y en el mismo programa supuestamente queda la casa nueva. No, pero sí hay cosas. El, el otro estaba viendo un video de China y en cosa de tres meses se construye solito. Bueno, solito un edificio de no sé cuántos pisos allá en China, una cosa ridícula así de, llega la base, llegan y, y, y había como 10 personas nada más, no había como acá que la cuadrilla de trabajadores, no, no, no. Eh, llegaban las personas, montaban una, unos aparatos, esa, cosita, esa cosa solita se armaba, se, se jalaba de acá una grúa, se, se hacía como una red gigantesca y se veía como entraban los escava, como las excavadoras, sacaba, abría y ahí mismo Metía pilotes, lo, los vaciaba con concreto y volvía y ponía el piso y empezaba a construir sobre sí mismo y de ahí construía el primer piso y luego el otro, así como que se abría y luego otra vez ponía pilotes, tu, tu, tu, ponía un montón de cosas y abajo venía la parte de los detalles, o sea, el, los aplanados, los entrepaños con tabla roca pero eran pocas personas en comparación a cómo es una construcción tradicional acá como la podemos ver en México, maestros de obra peón y no sé qué tanto, no, allá solamente eran detallistas detallistas y electricistas, terminaba esa cosa, entraban los eléctricos, cableaban rápido y entraban los detallistas otra vez, ponían y ya y al último ya cuando terminó, nada más entraban los que traían los cristales que ni siquiera eran tanta gente, igual eran dos o tres gentes, ponían los cristales y rapidísimo ponían y entonces ya estamos en una época en la que también, digo, ahorita está medio complicado, ¿no? Ya que ahora te traes una de esas máquinas a, a aquí de este lado. Pero sí está inminente que va a llegar el momento en el que, como dices tú, la, la impresión en 3D de casas está canijo, porque pues, como va echando así el hormigón, o cómo se llama ese material, el concreto, y va construyendo la casita, y digo, se tarda todavía un montón y hay que estar supervisando, pero ya está inminente ese aspecto, digo, habrá que ver qué tan eficientes realmente son esos productos a, a, ya en una casa entregada, o, o, o de forma masiva, por ejemplo, yo creo que de forma masiva las constructoras casas Geo, casas este ARA o esas cosas a lo mejor si sí puede convenirles una de esas cosas porque pues imagínate botas una unidad habitacional todas pegadas, mandas la máquina esa de 3D a que construya todo el muro de un jalón y luego todo así y, y, y te olvidas ya se olvida de, de nada más que qué necesitarías para eso una cuadrilla de 10 electricistas para medio cablear para los la parte de la los plomería detallistas. los uh -huh. detallistas y se acabó te olvidas de la parte pesada de el peón, el maestro y todo ese tipo de cosas, que aún así ya, ya lo hacen están... aquí muy rapidísimo, ya, ya echan edificios de casas en tres meses, tú veías un terreno vacío y ya los tres meses ya, están... Ay, ya está otra vez todos, ándale también, y eso pues es, no es otra cosa más que el uso de, de las herramientas, y el siguiente paso es ahora automatizarlo para producir en masa, digo Palatinamente, pues es como que, bueno, ¿y quién lo va a pagar, no? ¿Quién, ¿Quién consume? Pero pues ahí va a estar. Exactamente. Pues así es, amigos. esto, De esto va el tema el día de hoy. Eh, se fue un poco rápido el, el tiempo. Ahí vamos haciendo algunas intervenciones al respecto de lo que a ustedes les interesa. Hicimos aquí una mezcolanza, una. Un mix de lo que a ustedes les interesa en tecnología, en tanto también uh, cuando se han interesado en los, en los videos donde hemos tocado los trabajos. Ahí les ha gustado mucho esta temática, por eso el día de hoy traemos hasta ustedes toda esta eh, cuestión para que se den una idea y comprendan cómo va avanzando el mundo. Y si es que ustedes quieren estudiar o prepararse para algo que está en posible riesgo pues se lo piensen dos veces, ¿no? Y no y no es, no malgasten su tiempo y mejor, <ríe> creo que puedan dedicarse a otra cosa. Aunque pues eh, también eh, no aseguraría que este reportaje, este comentario en estas redes que se mencionan, pues necesariamente tengan el 100% de razón. Simplemente lo tocamos, lo analizamos aquí y vemos qué tan factible es que si sí suceda. En los comentarios que con mucho gusto les hacemos llegar a todos ustedes aquí en La Voz del Pueblo MX. Y bueno, si estuviéramos una ahí, y ya estuviera aquí reeditando esto y transmitiéndolo en vivo con todas las eh, <risa> imágenes que necesitamos y todas las redes sociales que tenemos. Néstor, tus redes sociales para que nos sigan acá. Arroba XHT web en todas las redes sociales. Todas, todas las redes sociales van a encontrar contenido de la cadena de comunicación y entretenimiento digital. Ahí, por favor, suscríbanse, dejen sus comentarios, compartan los videos. Y si les gusta el mundo de la relojería, todos los relojes Casio, Pisot, los que les gusten, también pasen al canal arroba tic -tac MX, donde vamos a estar analizando relojes. Por ejemplo, el reloj, ay, ya no se vio, ya Eso se desapareció. El, el reloj calculadora de Casio que pues estaba bien bien chistoso, pero no, recuerdo, no, no lo recordaba tan pequeño, así que vayan a darse una vuelta a los análisis de los relojes y también a los criterios para comprar un reloj, sin duda alguna les va a servir mucho esa información. ¿Cuál es el reloj más inteligente que has visto que quisieras probar algún día? Inteligente como tal... Ah, está complicado porque pues el concepto de inteligencia es, le, en los relojes es el, por ejemplo, el precálculo de los calendarios perpetuos de Patek Philippe. O sea, es una cosa ridícula esa, es, esa maquinaria y son engranes y son puentes y un montón de cosas y tiene predi, pre, predicho, bueno, precalculado pre, pre hasta el 2099 y son manecillas y un montón de cosas así y es una cosa... Eh, Creo que lo más cercano, que, como para hacer una comparativa, es la máquina analítica de Charles Bobach, es en ese aspecto. Y de ahí en fuera, pues los smartwatches, que más que relojes como tal, son gadgets. Gadgets. A mí me da mucha flojera el concepto del smartwatch, porque así sea el más avanzado, el hecho de cargarlo, de tener que cargarle la batería, tener que ponerle no sé qué tanto, me da mucha flojera y no los este, deserté yo de los smartwatches. Pero no de ¿Hay ahí, algún hijo híbrido entre los dos mundos? Sí, hay sea, unos pues... muy buenos de Casio, uno que va dependiendo para qué lo quieran como enfocar. Prácticamente cualquier Casio G-Shock que sea una herramienta Garmin, para, ¿no? también. para deportes. Ándale también, cualquier como este que mencionas también, tienen ya todo precalculado. Y los que son para deportes también son muy útiles y además tienen la ventaja de seguir siendo un reloj. Al decir un reloj, te olvidas que las actualizaciones, que cargarlo, que no sé qué, y las baterías te van a durar tres, cuatro años. La que menos durará, durará un año y medio, más o menos, en ese aspecto. Entonces, eh, en ese en ese aspecto, los relojes que traigan como más inteligencia, por ejemplo, todos los relojes mecánicos, pues suben un de precio loquísimo y son, y son enfocados nada más a predecir, por ejemplo, cuándo va a ser año bisiesto, ese que te digo es una cosa ridícula, estaba viendo cómo lo configuraban con una sola coronita, le daban vueltas y calculaban y le ponían ahí el año y ya calculaba cuándo es año bisiesto, cada cuatro años es bisiesto, la fase lunar, cosa que, por ejemplo, pues hay unos Casio G-Shocks enfocados en eso, Nada, ya saben, tú les configuras ahí longitud y latitud. Y ya predicen dónde está la luna. Y sí, es súper emocionante. Yo me paro luego en la noche. Ah, mira, aquí está la luna. Y, y lo veo, y sí. Pero son todavía como predictibles. Y ya, si quieren ponerle como más inteligencia, ya depende hacia qué se vaya a enfocar. Los G-Shock, por ejemplo, los Frogman, ¿no? Para nadar, calculan profundidades, cuánto tiempo vas a llevar de gas, todo ese tipo de cosas, son como los más inteligentes. Y de ahí pues los smartwatches, que, que el hecho de que se les acabe la batería, yo creo que no son tan inteligentes. A lo mejor si trajeran un módulo solar o un módulo automático que recargara las baterías con un mini con un mini dinamo, a lo mejor podría ser que ya dijeras, ah, entonces ahora sí ya evolucionaron. Con el movimiento de la muñeca como los Andale, eh, como automáticos, los, ¿no? Como <risa> los relojes automáticos que le mueves y se cargan solitos, se recargan de, de la cuerda. Que así fueran los smartwatches, ya, ya sería otra, así le podrían ganar al mundo de la relojería. Ahorita son notables que porque que el del Apple y que el Huawei y que el Samsung, no sé qué, que mientras más caros cuesten, por eso son notables, más no son mejores que la mayoría de los relojes, o sea... Tan es así que yo tuve el, el Huawei más avanzado G4, no sé qué, cuando en su momento era el más avanzado y acabé por perderlo porque lo puse a cargar y ya no supe dónde quedó y quién sabe dónde quedó. Estábamos todavía en la era de las oficinas y me le Pero hicieron. Era tan inteligente eso. que le salieron patas. Le, le salieron pies y se fue <risas> caminando, dijo, no, te quedas. Y ya dije, lo dejé, ¿no? Y, y de ahí pues no tengo una Mac como para comprarme un Apple Watch, como para qué, no, no, no, no me compraría un Apple Watch no tengo una Mac. No eres tan snuff. No, <risa> sí, ¿qué? Te vas a andar comprando un pinche reloj antes de un reloj, primero una computadora y no me alcanzo. Pues, no, ¿qué? Y de ahí desistí, dije no, ya no. Y, y primero sí tuve otros y volví al mundo de la relojería tradicional, ya de ese aspecto y ya, pues y, como dices tú, el reloj más, Inteligente, por decirlo de cierta forma, que podía como tener este aspecto de inteligencia, pues es ese Patek Philippe, creo que se llama la marca, no o sé, sea, son marcas impronunciables, estaba yo en el otro, Bacheron, le constan, <risa> no sé qué, dije, no, voy a tener que arrancarme la lengua para pronunciarlos, pero es en ese aspecto, o sea, inteligencia respecto a, a qué, ah, bueno, pues yo creo que a predecir, por ejemplo, la fase lunar, los años bisiestos, eh, simplemente es complicado saber que el, el 32. 31 de agosto de 2022, va a ser jueves, ¿no? Por ejemplo, pero ese reloj ya lo tiene precalculado. Y ese es como el, en cuanto a reloj mecánico. En cuanto a relojes electrónicos, este, pues casi todos lo van a tener precargado hasta el 2099. Entonces, ahí no hay tanto, no hay tanto pierde. Esos de, son digitales, ¿no? Se le llama también, tienen como... sí digitales. Pues puede de, decir es una un arreglo de circuitos ¿no? Don, donde también hacen ese tipo de cálculos ya no mecánicamente. transistores uh -huh. son transistores y tú los destapas y vas a ver que trae como una pastilla negra ahí que es una resina que protege el circuito integrado, la quitas y el microchip pues mi microchip chip microscópico y ahí viene todo el arreglo de transistores y ya de ahí saca toda la energía y, y, y es, es si sí son inteligentes porque pueden optimizar el uso de la batería de una forma ridícula. O sea, no pueden los smartwatches con eso. O sea, tengo un Casio que tiene como cinco años que no le cambió la batería. Dice, ¿Por qué? Porque optimizan el uso de tal forma que ni siquiera... Yo creo que hasta sin batería... Le pongo un letrero que dice batería y va a seguir funcionando porque eh, la, la optimización de energía que tienen... Es precisamente una cosa súper, súper insuperable. Ojalá y algún día los smartwatches lleguen porque creo que sí tienen un mercado los smartwatches para gente que se tenga que monitorear el ritmo cardíaco, el oxígeno en sangre. No sé si bueno, algunos se tienen que y monitorear. no todos la... son imprecisos. ¿eh? Muchos ah, te ándale. dicen en el manual. Esto es una estimación de lo que puedes estar presentando porque sus sensores son baratos. Los Garmin creo que sí tienen sensores más caros, pero obviamente son relojes de 20 mil pesos. Sí, 30, no, eso ya, ¿no? sí, pues a qué hora mejor te compras el aparato completo, te compras un electrocardiograma o va, en lugar de comprarte uno de esos, vas a un buen estudio. Exacto, ¿no? entonces, pues realmente eh, va a estar difícil que en un reloj de esa manera y con esa eficiencia que mencionas de en batería, eh, le gane por lo menos en moda, porque también es un, un tipo Andale. de prestigio, ¿no? Tener el reloj en la muñeca con un tipo de acabado y color, etcétera A los smartwatches, ¿no? Que son todos negros, todos, este... Están cayendo en el generalismo. Es lo mismo, ¿no? Ajá, Ajá lo no mismo. No estilo. Y, y, y, por ejemplo, te agarras hasta, te agarras una marca así, la más odiada, invicta, y, uh, tiene modelos para aventar para arriba y te da, o sea, puedes tener mucho más, este, deja tu el estilo, sino variedad de cosas. Y los, los Apple, por muy Apple que sean, los Apple Watch, son exactamente iguales todos, y no importa qué tanto le pongan y que los bañen en or, siguen siendo igualitos. Y los relojes como tal, mecánicos de cuarzo, digitales, todos tienen todavía su propia personalidad, que es algo que pues, de repente perdieron toda la industria, los celulares, todos son un horrible tabique negro y ya perdieron personalidad, perdieron, como, y a mí no me gusta. Digo, a mí pues es que el celular no sé qué, ¿cómo es? Digo, ojalá y me alcanzara para uno de estos de tapita de los modernos, ¿no? De 40 mil 50 mil pesos, pero no no alcanza. Pero pues los celulares de hoy en día todos son exactamente iguales. Hay medio, cambian las características, pero de todos modos siguen siendo iguales. Sí, realmente antes se tenía un estilo, ¿no? Motorola, los Startups, los que se movían así, tenían su forma en específico. Y, y se, se diferenciaban muy bien el uno del otro. Ahora lo que los hace diferentes, pues son capacidades nada más. Eso es como interno, ¿no? Intangible y no se ve al momento. Pero pues eh, realmente habla de un estándar del mercado también porque antes cada marca tenía su cargador específico. Ahora ya tienen, nada más he ido evolucionando del B8, que fue como el anterior al, al USB-C tipo C, USB C, que es el que está ahorita. También se intentó implementar la carga inalámbrica, pero no todos los teléfonos. De gama media que tenemos acceso en la mayoría de la población, pueden soportar una carga inalámbrica en ese sentido, ¿no? Ahora ya están incluso los de cargas ultra rápida y súper rápida, que en media hora ya están cargados totalmente para durarte un periodo de dos días funcionando óptimamente. Bueno, pues ahí va y se habla. Me decía mucho, maestro, de que si los automóviles hubieran evolucionado tanto como las computadoras y otros artilugios todos pudiéramos haber tenido un Cadillac en el garage ¿no? entonces sí, sí. realmente yo creo que si sí obedece a eso ni los Tesla ahí se viene el tema de Tesla también que no hemos tocado, no hemos tocado la Giga Tesla ¿cómo se llama Gigafactory. Giga Factory que ya está por ahí en puntos de implementarse en, en Monterrey que bueno, realmente lo que se habla y también detrás de Bambalinas dijo ya al frente también de, de Twitter, este Elon Musk que a Estados Unidos incluso le alcanza para pagar revoluciones en, en muchos países obviamente con el sentido de, de apropiarse de sus recursos no como siempre pasa y creo que aquí en, en México por lo menos hay muchos armadores automotrices que pues están proporcionando mucho de los recursos de México Alarmado y distribución de estos eh, vehículos para la población de México y por lo menos también a Estados Unidos y al resto de Latinoamérica. Otro tema de automatización es a esa empresa, ¿no? que se habla de muchos empleos, pero realmente creo que van a ser no tantos y creo que los que hay, bueno, no creo, lo vi en un reportaje directamente, los que hay son para detalles, como tú mencionabas, había uno que los brazos robóticos no pueden entrar ahí, por ejemplo, a poner una soldadura dentro de atrás de la puerta. Entonces lo hace una persona ¿Un y que les pasa? Pues se daña muchas veces la columna por estar en la misma posición y hacer la misma tarea repetitivamente. Por mucho tiempo eh, se les va la vida ¿no? y se les va la salud en eso. Para eso sí tendrían que meterle a lo mejor más coco, ¿no? pero no, no, no está pasando lamentablemente. No olvides suscribirse a este canal si le gustó este contenido. Muchos más que tenemos aquí en la pantalla para que usted los vaya a revisar. Ahí están apareciendo las listas, las sugerencias. Tenemos la voz de la galaxia donde hablamos temas de actualidad al respecto de lo, la galaxia, ¿no? Del espacio, cosas de la NASA, uh -huh. cosas del alienígenas. Por ahí está. Y los canales del Néstor, pues por supuesto... También tienen este corte informativo e interesante por ahí. Vi algunos reels que subiste y unos TikToks muy divertidos del witchy dándole de comer a las <risa> las, las Vaya, Pero no les den papitas que <risa> Bueno, ah, ya están sí. no están tan este, ya están muy habituadas a ese tipo de alimentos, ¿no? También. No, hombre, nosotros les dimos este, así rotos rancheritos deberías de ver, les dan este pan bimbo y les dan este así, hamburguesa prácticamente de Ay, margenas cabrón. a los gaviotas y, y, y, y las gaviotas aparte son, este, son carroñeras no carroñeras, sí. ¿no? Sí. así de una vez recuerdo que les di pollo rostizado ah, un, un cangrejito no como en Nemo que se lo llevan así ah, mene, sí, pues, a veces nah, ese me lo como yo un <risa> cangrejito playero hay que del tema. Muchas gracias por vernos y escucharnos en los podcasts de audio. No se olvide, ya estamos ahí en muchas plataformas. Amazon Music, en YouTube Music también ya estamos dando presencia. En Anchor, en Podcast, eh, Google Podcast, en Spotify Podcasters, también estamos por ahí. En Spotify normal, Google Podcast. Y eh, por ahí hay otra que se me olvida. ¿Cómo se llamaba la que parece el Dorito? Audiomac. Este, Mac. Audiomac. Audiomac ya también y tenemos por ahí. Apenas vi el YouTube Podcast. También YouTube ya hizo como su división de podcast aparte. Y estaba yo el otro día buscando así de, a ver, a ver qué, ah la voz del pueblo, sí, la, la voy a usar para manejar de, de aquí de Playa del Carmen a Cancún. Y sí, pues casi media hora escuchando los programas. Pues ahí está, amigos, al igual que Néstor, llévense la voz del pueblo escuchándola ahí en el radio. Con mucho gusto les daremos algunos tips, consejos, información valiosa y por qué no alguno que otro chistorete que le podrá hacer feliz su día. Ya moví aquí. Ya se cayó la cámara. Ahí estamos. Bueno, eso es eh, algún tipo de intervención divina de la IA que me está haciendo quedar mal con ustedes. Hasta ahí quedó el programa. Muchas gracias por la compañía, Néstor. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Google, que no ha querido quedarse atrás, ha sacado un vídeo de cómo funcionaría la integración con Google Workspace y flipa bastante. Para empezar, al entrar en una reunión online le puedes pedir que te vaya sacando notas de toda la reunión. Igual que le puedes pedir un resumen de un hilo de mails, pedir que te haga una respuesta más corta o más larga, en el estilo que tú quieras dependiendo de si se lo mandas a tus clientes o a tus compañeros de trabajo. De hecho, en el vídeo decía que Microsoft podría hacer esto porque tenía LinkedIn y podría personalizar la presentación a cada una de las personas. Bueno, pues esto es exactamente lo que ha presentado Google en Workspace sin necesidad de haber comprado LinkedIn. Solo por el histórico de mails que tienes con las personas a las que has presentado o a las que vayas a presentar. Como en el ejemplo de los dos publicistas que se reunían hablando con GPT escuchando por detrás, Google anuncia que su IA puede hacer un briefing en base a las ideas compartidas durante la reunión incluyendo detalles como metas y entregables por tiempo. Si recordáis, también dije que GPT podría integrarse con Dalí y hacer una presentación en PowerPoint de todo lo que se ha hablado. Eso es exactamente lo que ha presentado Google utilizando Slides. La presentación puede tener no solo el texto, sino también imágenes generadas automáticamente. Pero esto no es nada comparado con lo que se vio en la presentación de GPT-4. Al final del vídeo explicaba que dos programadores podían ponerse a hablar de un nuevo software o de una nueva aplicación y dejar el ordenador corriendo para que al día siguiente esta apareciese con toda la programación y con el frontend, ¿verdad? Me quedé corto. En la presentación en directo de GPT-4 vimos cómo se podía hacer esto, pero mejor. Usando no solo palabras, sino imágenes. Basta con mostrar un dibujo a papel y lápiz de una web que tú quieras hacer y GPT-4 entiende lo que aparece en la imagen. De hecho, si te fijas muy de cerca, hay una parte que no es el texto final, sino una orden. Es decir, yo aquí quiero escribir un chiste muy gracioso y que como resultado me dé el chiste. GPT-4 es capaz de interpretar exactamente lo que está viendo en este dibujo mal hecho y convertirlo en una web finalizada. Me quedé corto en el vídeo porque no sabía que GPT podía ser multimodal, lo que significa que puede entender vídeos e imágenes. Es decir, ya no estamos hablando solo de una inteligencia artificial que comprende texto, sino también tiene computer vision. Eso significa que si le pegas un enlace de esta foto o de este vídeo, le puedes preguntar qué está sucediendo en él o qué corte de pelo lleva a esta persona. Y responderá con claridad porque entiende lo que está viendo, sin necesidad de que se lo expliques por texto o por voz. Programando juegos como Pong, Flappy Bird o Snake, con tan solo pedírselo y recibiendo toda la línea de código para luego volcarla en la herramienta que toque, pero abróchate. Después le han pedido que cree un algoritmo que aprenda a jugar el juego y vaya entrenándose a sí misma para ser cada vez mejor. Y sí, esto es exactamente lo que estás pensando. Es una versión doméstica y embrionaria de una inteligencia artificial creando otras inteligencias artificiales. Es increíble, ¿eh? Es exactamente lo que hablaba en este otro vídeo cuando decía que sí que estamos cerca de una etapa de absoluta automatización en la que las máquinas van a ser mejores que los humanos en cualquier cosa porque cuando necesiten hacerla podrán crear y entrenar a otras inteligencias artificiales para que lo desarrollen, si es que éstas se ven limitadas. Pero si esto tampoco te parece tanto, que sepas que GPT-4 te puede hacer los impuestos, ah, igual ahora ya estás prestando atención, y hasta explicarte chistes, si le preguntas oye, ¿qué hay de gracioso? en esta imagen. Con un poco de suerte hasta le puedes pedir a GPT-4 que te explique por qué, si no está flipando deberías estar haciéndolo y seguro que te lo dice mejor que yo. Lo dicho, si no estás alucinando es porque no estás prestando atención, sígueme para estar al día de todo lo que va pasando en el mundo de la tecnología y entra en nuestro canal de Discord para conectar con otra gente como tú. Un abrazo y hasta pronto.